Bueno, este vídeo nos va a servir como una pequeña introducción a lo que es la asignatura. Y lo primero que quiero que hagáis es pensar si tenemos geometría alrededor. Os invito a pausar el vídeo y que penséis, y cuando estéis listos, le deis de nuevo al play. ¿Ya? Pues bueno, lo primero que se os habrá venido a la cabeza son los objetos que tenemos en nuestro alrededor. Pues podemos tener un vaso, o una mesa en la que estéis viendo esto, o cosas como globos. La gente que esté viendo esto. Fuera de la cuarentena debe estar pensando en un globo. Si son guantes, este tío está un poquito mal de la cabeza. Hola, gente del futuro. Pero también nos podemos encontrar mucha geometría en cosas como el arte. Mucha, muchísimas obras de arte siguen muchos patrones que son geométricos, la forma que tienen. Ahí tenemos nuestra razón áurea y las numerosas obras de arte que las siguen. También podemos crear arte a partir de la geometría, utilizando cosas como. Por ejemplo, algo de mis cosas favoritas de la geometría como son los fractales. Aquí tenéis un par de ejemplos de lo que se puede hacer con fractales y que venga aquí alguien y me niegue que eso no puede llegar a, a ser arte. También nos podemos encontrar geometría en cosas de la vida cotidiana pero en las que no pensaríamos que están ahí o al menos no lo vemos desde, desde el principio como por ejemplo es la moda y no solo en esta fantástica camiseta que está llena de poliedros. Si si rebuscáis un poquito, yo, a ver si, si, ah, me, me sale el libro, este libro es fantástico, se llama Geometría y Moda, y habla un poquito de toda la geometría que hay detrás de la moda, de los nudos, de los patrones, de costura, etcétera, etcétera, etcétera. Os lo recomiendo si, si lo podéis leer, creo que tiene versión digital, si no me equivoco, y si no, es muy baratito y es muy recomendable. Y también nos podemos encontrar geometría en muchos de nuestros recientes amigos, o no tan recientes, si lo estoy viendo mucho más en el futuro, como son algunos de los virus que nos podemos encontrar en la naturaleza. No en concreto nuestro amigo, el SARS-CoV-2, como se llama. Pero muchos de ellos, como están por aquí puestos, tienen forma, que no voy a entrar en ellos, son poliedros, ya veremos cómo, cómo se llaman. Bueno, ¿y qué es lo primero que utilizamos para trabajar la geometría? Lo primero que tenemos es la percepción visual. La vista. ¿Cuál es el problema de la percepción visual? Pues que muchas veces nos engaña. Por ejemplo, si os ponéis en una vía del tren, no lo hagáis, pero en una vía abandonada, o en una imagen en la que aparecen vías del tren, parece que las vías se acaban uniendo en un punto muy lejano, muy lejano, muy lejano, pero nosotras y nosotros sabemos que eso no es verdad, que las vías del tren son completamente paralelas, porque si no tendríamos un gran problema, o más bien los trenes lo tendrían. Pero, la percepción visual da mucho juego porque según observemos un objeto puede parecernos un rectángulo o una circunferencia. O el hecho de que yo odio ponerme de perfil porque se nota mucho más que estoy más gordo. Es por eso por lo que necesitamos estudiar las formas, las relaciones, clasificaciones, estructuras, todo lo relativo a la geometría para poder hablar de ella con propiedad y evitando confusiones. ¿Y cómo surge todo esto de la geometría? Pues fue Félix Klein ese mismo de la botella de Klein, la que no tiene ni interior ni exterior. La geometría a veces hace cosas muy raras, pero no os preocupéis que a esto no, no llegamos aquí, pero es súper interesante. El que definió la geometría como el estudio de las propiedades de las figuras que quedan invariantes tras aplicarle una serie de transformaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que la geometría no es más que estudiar qué propiedades de la figura quedan exactamente igual cuando le hacemos una serie de puñetas a la figura. Entonces, esto hace que nos aparezcan distintos tipos de geometría. La primera de ellas es la geometría euclidia, que es la geometría con la que estamos más familiarizados, la de la vida cotidiana. En esta geometría, lo que nos interesa es preservar la longitud de los ángulos y las transformaciones que intervienen en ella son lo que se llaman las transformaciones rígidas o isometrías. Estas transformaciones no son más que las traslaciones, los giros y las simetrías, que veremos en este curso que viene ahora. Después tenemos la geometría proyectiva, que es la geometría que estudia lo que se llaman las transformaciones proyectivas, que son las que cambian longitudes y ángulos. Para que os hagáis una idea, estos son el tipo de transformaciones que utilizamos, por ejemplo, en Photoshop, en la que hacemos la imagen más grande, más, más pequeña, la o la inclinamos y cambiamos esos ángulos que tiene. De esto, solo vamos a ver una de ellas, que son la homotecia, y la veremos más adelante. Y después hay otras geometrías más, aparte de estas dos, en las que no vamos a entrar más que ahora. Por ejemplo, la geometría topológica, una de mis favoritas, o simplemente topología, que es la geometría que considera la figura como si fueran de plastilina, con una serie de condiciones, que es que no podemos ni cortar ni pegar, no podemos separar ni pegar, o no podemos hacer agujeros. Si os interesa, os dejo aquí un vídeo que habla sobre eso mismo, sobre la topología de un canal de YouTube que es Visos, muy recomendable, os recomiendo que lo sigáis, y responde esa eterna pregunta de si los seres humanos somos o no un dono. Es decir, si a los seres humanos nos atraviesa un único agujero de un extremo a otro. O también están las geometrías no euclídeas, que son geometrías que te, un poco te, te explotan la cabeza. ¿Por qué? Porque son geometrías que, como dice su nombre, no son euclídeas. No son como las que estamos acostumbrados en nuestra vida real. Entonces se, aparecen cosas muy extrañas. Si hay alguien friki de los videojuegos, os recomiendo mucho Antichamber que es un juego de puzzles en los que muchos de ellos tienen que ver con la geometría no Euclidea. Muy recomendable. Para ir acabando, entonces, ¿cómo se va a organizar el curso? Pues va a tener tres partes. Primero, estudiaremos la geometría plana, que es la geometría en dos dimensiones, del plano. Después pasaremos a la geometría en tres dimensiones, la del espacio. Y por último, veremos brevemente algunas teorías que tienen que ver con el aprendizaje de la geometría. En cada parte, lo que vamos a hacer es trabajar el valor instrumental, el cómo se hace, el valor funcional, el para qué me sirve todo esto y el valor formativo, el cómo esto me puede hacer mejor persona. Y no nos vamos a olvidar de su didáctica y materiales y recursos que podamos utilizar en el aula para trabajar todo esto. Así que nada, ¡vamos a ello! se que